En este vídeo vamos a aprender a hacer una escena como la que veis como veis es una escena muy sencilla pero esto es un tutorial básico de modelado para gente que acaba de instalarse blender y que sabe muy poco así que bueno lo primero que vamos a hacer es abrir el programa y generar un nuevo archivo general antes de empezar vamos a guardar nuestro archivo vamos a ir a file y vamos a darle a save As y vamos a ponerle un nombre os recomiendo que lo hagáis porque a veces el ordenador peta sobre todo cuando vamos a hacerle la, el texturizado o cuando vamos a renderizar puede que haya algún error de hecho estaba grabando el vídeo y al texturizar y al hacer el renderizado a mí se me ha petado el ordenador y he perdido el vídeo que estaba haciendo así que para empezar este tutorial lo que necesitamos es primero borrar toda la escena para hacer el suelo vamos a añadir eh, abajo en la parte inferior izquierda os va a salir todas las teclas que vaya tocando de acuerdo así si os perdéis alguna instrucción o se me olvida decírosla eh, lo podéis mirar vamos a añadir un plano vale shift a mesh plane y nos vamos a acercar a él para darle grosor a este plano que va a ser el suelo de nuestra escena vamos a añadir un modificador los modificadores los encontramos a mano derecha en esta llave inglesa añadimos el modificador solidify que lo encontramos en la segunda columna eh, para darle más grosor cambiamos el valor del thickness algo así nos puede ir bien perfecto ahora vamos a hacer unas láminas de madera como si fuesen el suelo así que para ello vamos a duplicar este plano con shift d y cancelar el movimiento con el clic derecho ahora vamos a entrar en edit mode que podemos acceder desde aquí pinchando edit o si no simplemente pulsando la tecla tabulador de nuestro teclado en edit mode vamos a escalar con la tecla s en y escalamos hasta el tamaño de una Espalda de madera aproximadamente y vamos a movernos con la tecla G en Y hasta el borde de nuestra escena. También nos vamos a mover un poquito arriba, G Z en este caso. ¿Vale? Si le damos a la tecla G C o R y luego apretamos el eje de coordenadas que queramos, X, Y o Z, nos movemos en esa dirección, ¿de acuerdo? Vale, ahora para reducir un poquito el grosor de nuestra de nuestra balda de madera vamos a reducir el thickness reducimos thickness si queremos controlar con mayor precisión el valor del thickness simplemente apretando el shift vamos a movernos muchísimo más despacio así que ahí nos podemos quedar bien vale perfecto ahora lo que estoy viendo es que nuestros planos están muy afilados vamos a añadir otro modificador eh, vamos a empezar primero con el suelo, vamos a ir a modificadores, add modifier y vamos a añadir un bevel, este bevel lo mismo, podemos cambiarlo eh, a nuestro antojo, el amount lo mismo pinchando shift y vamos a ir reduciendo, pinchamos y vamos a mano izquierda, reducimos el tamaño del corte y también podemos incrementar los cortes, aquí nos ha hecho un corte nada más pero podemos añadirle dos, así que yo creo que con dos estamos bien. Vamos a cambiarle un poquito esto para que esté más redondeado. Así está bien. Y aquí lo mismo. Vamos a añadir el modificador Bebel. Reducir un poco. Perfecto. Y a añadir un corte más. Ok. Si queremos ocultar nuestros modificadores, porque tenemos dos desplegados, simplemente pinchando en esta flechita de la izquierda lo podemos esconder. Ok. Ya tenemos una balda de nuestro suelo, pero queremos que todas las baldas lleguen hasta el final del plano. Así que vamos a añadir otro modificador. Este modificador se llama Array y ahora nos ha generado un listón en el eje x y como vemos aquí en las propiedades del modificador el factor x lo tenemos en 1 vamos a pinchar y colocar un 0 y en eje x que es el eje verde vamos a colocar un 1 ok se nos ha duplicado en el eje que queremos vamos a añadir el número de tablones que queremos hasta el final más o menos por aquí y para añadir la distancia vamos a modificar el valor de y vale en lugar de 1 vamos a volver a presionar el shift y arrastramos el valor para que haya un pelín de diferencia. Perfecto. Ok, ahora vamos a añadir las paredes. Para añadir las paredes vamos a generar un cubo. Shift A, cubo. Vamos a ir a Edit Mode y vamos a seleccionar las caras. Para seleccionar las caras o aquí arriba o pinchando la tecla 3 de nuestro teclado. Seleccionamos las caras. Así que seleccionamos todas las caras mejor y desmarcamos las que nos queremos quedar y eliminamos con la tecla X las caras. Faces. Se nos ha quedado... La esquinita perfecta. Ok, vamos a volver a modo objeto y vamos a mover nuestras paredes en Z, con GZ. Ahora lo que queremos es darle grosor a estas paredes. Así que volvemos a Solidify, añadimos un Solidify y le vamos a incrementar el thickness pero las paredes crecen hacia adentro. ¿Cómo podemos solucionar esto? Si nos fijamos debajo de Thickness aparece Offset. El Offset ahora mismo es negativo, es decir, que está creciendo hacia el interior de las caras. Pero si cambiamos el valor y lo ponemos en positivo, el Thickness crece hacia afuera. Vale, ahora si nos venimos a la vista de arriba, que se viene aquí en el gizmo de la derecha, en el, la tecla en la Z, si pinchamos la Z venimos a la vista de arriba del todo. También si pulsamos el 7 en el teclado numérico. Vemos que nuestras paredes tienen una ligera deformación y no son completamente rectas para que sea completamente recto en el modificador solidify tenemos que pinchar en Even thickness ya tenemos nuestras paredes como queramos pero vamos a darle un ligero volumen distinto así que para ello venimos a edit mode y para que la geometría de nuestro volumen apl se aplique el solidify vamos a aplicar el modificador eso lo tenemos que hacer en modo objeto aplicamos volvemos a modo edición con la tecla tab es mucho más rápido Recordamos tecla tab para cambiar entre modo objeto y modo edición y ahora vamos a añadir un loop cut. El loop cut es control R. Con control R añadimos un loop cut en el centro y vamos a confirmar fuera con el botón derecho. Confirmamos y ahora hacemos un bevel con control B. Control B y pinchamos más o menos por aquí para hacer un zócalo, pinchamos el 3 y con la tecla alt presionada se nos genera toda esta selección y luego si presionamos aquí abajo también con shift también se nos generarán estas dos partes ok ahora podemos hacer alt e y extruir las caras along normals entonces podemos extruir hacia adentro o hacia afuera yo creo que voy a extruirlo hacia afuera y lo voy a dejar más o menos así para que no tenga unas esquinas tan afiladas voy a añadir de nuevo el Bevel modifier una vez más ajustamos la distancia vale ahora eh, vamos a decorar un poquito las paredes eh, para ello vamos a venir a modo edición y vamos a seleccionar esta cara vamos a duplicar la cara con la cara duplicada que confirmamos fuera con el clic derecho y escalamos con la tecla s y podemos escalar también con la tecla x vale y ahora lo que podemos hacer es extruir hacia afuera para hacer por ejemplo una ventana ahora para que la ventana tenga forma pues volvemos a darle a la i y podemos volver a extruir hacia adentro. Para poder separar por ejemplo esta ventana de esta pared, ahora mismo es el mismo objeto, si queremos separarlo podemos seleccionar con la tecla número 2 un eje y le damos a la L y se nos selecciona toda la ventana. Para ello ahora vamos a darle a la tecla P y separamos por selección, OK. Ahora se nos ha generado un objeto nuevo, volvemos al modo objeto y aquí ya podemos mover nuestro objeto individualmente. Ok, pues ya tenemos nuestra ventana hecha, vamos a modificarle un poquito el bebel. perfecto y si quisiéramos en modo edición pues podríamos duplicarlo, ¿vale? podemos seleccionar los rayos X y los vértices y desde la vista lateral eh, frontal con el numpad número 1 seleccionamos estos vértices, podemos subir. Eh, volvemos a, a presionar L y lo podemos duplicar con Shift D y Z, por ejemplo. Ok, algo así nos puede valer. Vale, ya tenemos nuestras ventanas quitamos el rayos x el rayos x lo encontramos aquí vale aquí tenemos las vistas del viewport podemos seleccionar el rayos x para ver a través y seleccionar detrás el rayos x total el modo sólido y luego los modos que los veremos más adelante vamos a seguir generando cosas en nuestra habitación vamos a volver a seleccionar las paredes y en modo edición con las caras seleccionadas vamos a seleccionar esta cara duplicar escalar vamos a escalar en z vamos a mover esto va a ser una balda vamos a mover en y y vamos a a extruir con la tecla e y generamos una balda vale si se nos ha quedado muy larga podemos con la tecla g movernos en x y lo mismo que antes si queremos separar esta balda para luego moverla libremente seleccionamos un elemento con la tecla l seleccionamos todos los elementos de nuestro objeto que acabamos de generar tecla p selección y desde modo objeto ya tenemos un objeto aparte. Vamos a hacer la cama. Para hacer la cama vamos a seleccionar Shift A y elegimos un plano. El plano se nos genera en el mismo suelo donde estábamos. Si lo movemos con Z, vale, aquí lo vemos. Antes hemos generado el grosor del plano con el modificador Solidify, pero se puede generar extruyendo. Si venimos al modo edición, con las caras seleccionadas podemos extruir tanto hacia arriba como hacia abajo y le damos grosor al plano ahora simplemente podemos seleccionarlo todo, escalarlo del tamaño de una cama aproximadamente lo posicionamos con tecla G y Gx y si queremos ver que nos quede muy pegado o muy poco pegado podemos utilizar las vistas, ¿de acuerdo? Estas vistas nos sirven para movernos mejor por el espacio. Luego si le damos a la tecla 3 nos vamos a la vista lateral y lo ideal es dejarlo pues pegado, ¿no? A la altura. Ahora nuestra cama tiene ya un soporte. Este soporte quizá es demasiado, es demasiado afilado así que vamos a abrirle un bebel, lo mismo que antes. Muy bien, ahora vamos a duplicar esto mismo y vamos a hacerlo más estrecho. Lo duplicamos en Z arriba y escalamos en Z, le reducimos el grosor y lo ponemos encima. Y ya tenemos nuestro colchón. Este colchón, quizás si le modificamos el Bevel, podemos darle más aspecto de mullido. Veréis, si escalamos nuestros objetos en el modo objeto, la escala de nuestro objeto se modifica. ¿Qué significa esto? Si venimos al N menú, presionando la tecla N, se despliega esto. Aquí aparecerá ítem, la transformación de nuestro ítem. ¿vale? Ahora mismo este objeto que tengo seleccionado tiene la escala correcta, pero si yo me vengo a este, aquí vemos que la escala no es correcta. Para que sea correcta tenemos que aplicar la escala. ¿Y cómo podemos aplicarlo? Es muy sencillo. Con control A aplicamos escala. Y si os fijáis, el bevel ha cambiado de forma porque la escala afecta a esto. Vamos a darle a control Z para que lo veáis bien. La escala afecta a este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Control A, Scale. De hecho, eh, estaría bien que seleccionáramos todo antes de ponernos a dar texturas y Control A, aplicar la escala, para que tanto las texturas como los modificadores se apliquen correctamente. Para generar la almohada podemos duplicar y venimos a modo de edición para no tener que modificar la escala y escalamos en X también escalamos en Y podríamos hacer una, podemos hacer varias, las que queramos vale y colocamos nuestra almohada de hecho yo creo que incluso vamos a hacer el colchón más estrecho para colocar aquí unas, unos marcos vale entonces para hacer un marco en la cama vamos a seleccionar nuestra almohada, vamos a duplicarla con Shift -T y vamos a movernos en el eje X Perfecto, lo vamos a posicionar más o menos en su sitio, con la tecla vista Z, ¿vale? Vamos a la vista Z de arriba y vamos a escalarlo en eje X y vamos a posicionarlo justo en su lugar. Perfecto. También vamos a escalarlo en el eje Y. Ahora vamos a ir a la vista 3, que es la vista X. Podéis elegirlo desde aquí también, o darle al número 3 en el numpad. Vamos a escalarlo en Y hasta que nos llegue hasta el final de acuerdo perfecto y ahora vamos a aplicar la escala de nuevo aplicar con control a escala y como veis el bebel ha cambiado ahora vamos a venir a modo edición y vamos a añadir unos loop cuts vamos a añadir por ejemplo 7 y ahora se mueve pero para confirmar vamos a pinchar fuera con el botón derecho ya se nos ha quedado en su sitio. Y vamos a seleccionar la herramienta de selección proporcional, que es esta de aquí. Venimos a rayos X y seleccionamos los vértices del centro. Ahora con la tecla G nos aparecerá este círculo. Si el círculo no aparece es que es muy grande, ¿vale? Tenéis que reducirlo con la ruleta del ratón. Y ahora vamos a mover este vértice de manera proporcional en eje Z, hacia arriba. Y se nos genera este arco. Perfecto, cuando tengamos ya el arco a nuestro gusto, confirmamos con el botón derecho y desactivamos, que no se nos olvide, la edición proporcional. Desactivamos el rayos X, vamos a volver a activar el rayos X y vamos a seleccionar todos los vértices de aquí abajo. Si no se os selecciona alguno, pinchando Shift, podéis seleccionarlos de nuevo. Y ahora, para que se vengan todos hacia abajo, vamos a darle a la tecla S de escalar, Z, del eje Z y el número 0. Y ahora se nos han aplanado. Ahora con todos los vértices de abajo seleccionados vamos a darle a GZ y vamos a mover el marco hasta el final de la cama. Perfecto, quitamos el, la edición proporcional y ya tenemos nuestro marco. Para que no se vean estas aristas tan feas podemos pinchar el botón derecho y Shade Smooth. Ok, ahora, ¿y si quiero poner el mismo marco aquí? ¿Qué hago? ¿Duplico y lo pongo? Sí. O utilizamos un modificador. Podemos utilizar el modificador Mirror. Para utilizar el modificador Mirror lo seleccionamos y se nos genera automáticamente un Mirror donde seleccionemos el origen. Es decir, yo quiero, por ejemplo, que se ponga al otro lado justo de este colchón. Pues vamos a seleccionar con este cuenta gotas que hay aquí el colchón y automáticamente se me ha generado aquí pero ¿por qué? porque se está generando en el eje x si yo desclico el eje x y se me lo pongo en el eje y se me está duplicando en el mismo sitio pero si lo hago en el eje z se me está duplicando en otro sitio de acuerdo veis que se, se duplica hacia abajo entonces, hay que, hay que marcar siempre el eje X, lo digo por si estáis editando desde otras vistas, pues bueno, que sepáis que eso os puede pasar. Vale, ahora vamos a añadirle unas pequeñas borlas. Shift A, añadir un mesh y vamos a elegir una UV Sphere. Escalar, Z, tal, posicionar más o menos. Vale, y ahora desde la vista lateral, que es la vista de X, más o menos. Posicionamos, escalamos. Volvemos a la vista frontal, y más o menos debería estar ya colocada, eso es, perfecto. Vale, pues ajustamos al tamaño que nos guste, vamos a utilizar también el mirror, va a ir a las cuatro esquinas, así que vamos a utilizar el mirror en el eje X y en el eje Y y vamos a seleccionar como target el colchón y automáticamente se nos han puesto en cada esquina maravilloso. Vale, ahora vamos a ponerle una mantita, que esto está un poco mal así sin mantita, ¿no? Así que vamos a hacer aquí un loop cut, que se llama, con control R y vamos a, hacer, a dejarlo en el medio, ¿vale? Confirmamos con el clic derecho fuera y se nos queda automáticamente en el medio. Vamos a hacer un bevel control B, ya tenemos aquí, confirmamos. Vale, ahora esto, efectivamente, vamos a seleccionar el modo X ray, rayos X, Seleccionamos modo cara y vamos a apretar el modo shift, el botón shift, para deseleccionar la cara de abajo. Ahora tenemos seleccionada lo que es la, la forma de la manta. Para ello vamos a darle a shift D, vamos a duplicar y ya tenemos una manta copiada. De nuevo P para separar, by selección y ya tenemos una manta hecha perfectamente. Vamos a venir a modo objeto de nuevo con el botón tabulador y seleccionamos nuestra manta la manta necesita un grosor así que vamos a añadirle el solidify yo creo que algo así está bien vamos a ver un poquito menos quizá vale y si queremos que esté más suavizado pues shade smooth perfecto y ahora la colocamos en su lugar en el GX perfecto si queremos que cuelgue más nuestra manta podemos venir a modo edición mirar desde la vista frontal seleccionar eh, los vértices de abajo en modo rayos X vale y la dejamos caer, perfecto, ya tenemos nuestra cama con su mantita y con todo, vale, a mí me gusta poner en estas habitaciones, me gusta poner pósters. vamos a activar un addon que viene por defecto en Blender vamos a edit preferences vale, justo aquí arriba, edit preference se nos abre una ventana vamos a addons y aquí tenemos que buscar import image as planes vale esto os vendrá desmarcado tenéis que marcarlo y luego darle aquí a save preference luego podéis cerrar la ventana y ya podemos agregar una imagen como un plano eso significa que el mismo plano que añadíamos para hacer nuestro modelo podemos colgarlo en la pared a shift a vamos a darle a image, image as planes y aquí buscáis la que vosotros queráis y la ponéis Vale, cuando ya habéis seleccionado la imagen que queráis, eh, la, os aparece en mitad de la escena y la podéis escalar como normalmente. Eh, normalmente no la vais a ver, no vais a ver la imagen. Para verla tenemos que venir a Render View. Ahora mismo estamos en Solid View y hay que venirse a Render View, por ejemplo a vi que es la siguiente pelotita. Pinchamos, vale, y tardará un poco en cargar. Eso dependerá de tu ordenador también, vale. Entonces aquí eh, la podemos colocar en, nuestro, en la forma que queramos. Yo voy a rotarla en X, 90 grados, para que esté recta. Confirmo con la tecla Enter y luego la voy a rotar en Z, otros 90 grados y voy a confirmar con la tecla Enter, ¿de acuerdo? Ahora eh, voy a verlo desde este lugar, voy a escalar y la voy a ir moviendo para colocarla, por ejemplo, vale, ahora me vengo al lado frontal y selecciono el plano de nuevo, G y ahora me voy a mover en X hasta la pared y ya tenemos nuestro póster. Vamos a volver al Solid View. Para hacer un libro, por ejemplo, podemos duplicar esta balda, la movemos aquí en Z y la podemos escalar. Eh, si nos pasa esto, que el pivote se nos queda aquí fuera, ¿vale? Que si lo movemos el pivote o lo rotamos, el pivote está ahí abajo y lo queremos en el centro de la pieza. Podemos eh, venir a darle al botón derecho y Set Origin. Center to Demás. Ahora, eh, si queremos que esto sea un libro, podemos también modificar nuestro bebel para que sea un poquito más cuadrado. Y podemos venir a edición, seleccionar todo con la tecla A y escalar. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a añadirle, vamos a aplicarle la escala a todos los libros, vamos a seleccionarlos todos y control A, escala, ¿vale? Han cambiado el Bevel, todos ellos, de hecho el Bevel lo podríamos ajustar para que sean más cuadrados o menos, todo esto es un, es un tutorial muy básico para que vosotros vayáis jugueteando con estas cosas, ¿vale? Esto es un, es un tutorial para principiantes cortito para que toqueteéis sobre todo los modificadores más básicos y os acostumbréis a trabajar con ellos para que aprendáis a aplicar la escala, para que veáis cómo se trabaja con Blender de rasgos muy generales y de una forma muy básica. Vale, estamos haciendo una cosa, unas cosas muy básicas. Vamos a añadir una maceta. Vale, vamos a complicar un poquito la cosa. Cylinder, vamos a escalarlo y vamos a moverlo hacia la estantería. Vale, esta va a ser nuestra maceta. Vale, vamos a venir a la vista frontal y nos lo traemos encima de la estantería como veis es muy importante también moverse en la vista frontal, vista lateral vista frontal, vista lateral ¿vale? para posicionar nuestros objetos es muy útil Vale, ahora vamos a venir a modo edición y vamos a volver a activar el rayos X y yo para modelar esto por ejemplo lo que voy a hacer es seleccionar todos los vértices de abajo y escalarlos y voy a añadir un corte vamos a dejarlo en el medio y vamos a hacer un bebel para que veáis más herramientas y vamos a escalarlo esto hasta arriba del todo vale, vamos a coger los vértices de arriba vamos a darle una extrusión y pinchar fuera vale, ahora aunque parezca que no hemos generado una cara nueva ahora vamos a escalarlo un poquito y vamos a volver a extruir hacia arriba perfecto y ahora vamos a hacer un inset vamos a seleccionar la cara en modo caras o con, usando la tecla 3 y vamos a darle la I Perfecto, ahora vamos a hacer otra extrusión pero hacia abajo y una vez abajo vamos a darle a la tecla S para escalar un poquito y ya tenemos nuestra maceta. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Muy bien, vamos a darle a Shade Smooth. Vale, Un eh, un sitio donde no hemos colocado el Shade Smooth es en las borlas estas. Vamos a darle un Shade Smooth. Si veis, están muy poligonales. Pinchamos derecho, Shade Smooth, y ya se quedan las pelotitas finas, finas. Vamos a hacer un cactus. Vamos a añadir una, un cilindro. Y antes de tocar nada, no toquéis nada, venimos aquí abajo a mano izquierda, a la, de, a la izquierda del todo, y le damos a Add Cylinder. Y aquí tenemos una serie de propiedades que podemos modificar. Si veis, aquí podemos cambiar los segmentos. Vamos a cambiar precisamente estos segmentos. Vamos a dejarlo en 12. Ahora ya podemos pinchar fuera, seleccionamos nuestro cubo, o sea, nuestro cilindro y lo vamos a escalar. Venimos de nuevo aquí, vamos a escalarlo, vamos a moverlo y vamos a posicionarlo en nuestra maceta. Y diréis, pero esto no es un cactus. Bueno, vamos a modelarlo un poco. Vale, vamos a hacer un inset en la cara superior. Vale, vamos a hacer otro inset. Vale, y ahora sí, vamos a darle merge at center para que haya dos loops. Si quisiéramos añadir un loop más, o sea, es decir, si hubierais confirmado con un control R, podríamos hacer otro aro. ¿De acuerdo? O sea, el control R nos permite hacer más, más cortes. Vale, y ahora vamos a seleccionar vértices o la tecla 1 de nuestro teclado y vamos a seleccionar el vértice de arriba de todo. Y desde una vista lateral o frontal vamos a moverlo hacia arriba. Vale, ahora vamos a seleccionar el circulito de abajo. Para ello vamos a darle a ejes y con la tecla Alt se selecciona todo el loop. Vamos otra vez a la vista lateral y vamos a moverlo hacia arriba. Vale, esto ya va pareciéndose más a una planta, ¿verdad? Vamos a darle un corte en el medio y ahora vamos a, a seleccionar una serie de aristas. Para seleccionar las aristas vamos a, a pulsar la tecla Alt y vamos a seleccionar esta arista. Apretamos la tecla Shift, Shift, Alt y seleccionamos una sí, una no. Shift, Alt, una sí, una no. Y ahora vamos a escalar estas, estas aristas hacia adentro. Para ello vamos a pulsar la tecla S y para cancelar la escala en Z, como se está escalando ahora mismo también, se está escalando en todos los ejes, para cancelar vamos a pulsar Shift-Z. De esta manera se nos escala solamente en X y en Y. Okay. Y ya tenemos un bonito cactus low poly que podemos hacer smooth y ya aparece otra cosa pues yo creo que hacemos una mesilla una lámpara y ya terminamos vamos a hacer una mesilla para hacer una mesilla podemos utilizar muchas técnicas vale podemos hacer desde un cubo o partiendo de un plano siguiendo todas las movidas que hemos estado haciendo yo creo que lo vamos a hacer desde un cubo vale vamos a añadir cubo escalamos el cubo posicionamos en su lugar Vale, con el cubo vamos a venir en modo edición, vamos a seleccionar caras y para hacer la parte de arriba vamos a seleccionar esta cara de arriba. Para ello vamos a extruir y cancelar con el botón derecho del ratón y vamos a escalar este plano. Perfecto. Y ahora vamos a extruir de nuevo en eje Z. Ya tenemos nuestra mesita. Ahora vamos a añadir unos cajones, porque qué mesilla de noche no tiene cajones, pues vamos a ello. Con control R hacemos un loop cut en la mitad, confirmamos que lo queremos en medio y ahora sí vamos a seleccionar caras con el 3, seleccionamos estas dos caras y vamos a hacer un inset. Al hacer el inset se nos hacen juntos, pero si volvemos a presionar la tecla I se nos hace un inset en orígenes individuales. Así que dejamos a la altura que queremos y ahora podemos con las dos caras seleccionadas extruir hacia adentro hasta el final del cajón, volver a hacer un inset pequeñito y volver a extruir hacia afuera. Ahora podríamos seleccionar esta cara de arriba y esta otra cara de arriba y hacer otro inset. Perfecto y le damos el grosor al cajón que queramos y ya para hacer el fondo del cajón simplemente extruir en z y ya tenemos nuestros cajones hechos qué os parece eh? sencillamente ahora le podemos dar un poquito de redondeo con un bebel vamos a darle a bebel perfecto es que no hace falta casi ni tocarlo vamos, yo voy a añadir un segmento más para que quede más redondito pero queda perfecto vale para para que, por ejemplo, podamos controlar cuál es la profundidad de apertura de cada cajón, nos podemos venir a esta, a esta vista y seleccionar vértices y modo rayos X. Y aquí podríamos seleccionar estos vértices y con la tecla G eh, podríamos moverlo. A ver, están todos seleccionados. Y con la tecla G podríamos... Movernos en X para cerrar un poquito más el cajón y dejar este más abierto. O podríamos simular que lo estamos abriendo cerrando. En realidad no estamos abriendo ni cerrando nada, pero bueno, da la sensación, ¿vale? Y yo voy a dejar el de abajo un poquito más abierto porque quiero que se vea ahí un libro que voy a colocar ahora. Vale, salimos de modo rayos X y yo voy a copiar, por ejemplo, este. Lo voy a duplicar, este libro, y me lo voy a traer al cajón. Vamos a añadir un tirador. El tirador se puede hacer de muchas maneras, yo no me voy a complicar, voy a añadir una esfera. Yo la voy a rotar en el eje Y 90 grados para que se quede así y la voy a escalar. Vale, pues ya estaría, esto ya estaría más o menos. Podemos de smooth y de smooth para que se vea más... Muy bonito y ya está. Para la lámpara hay distintas técnicas de hacerla. La podemos hacer como hemos hecho la maceta. O podemos hacerlo con una. Es... Vamos a seleccionar la esfera. Nos la traemos a nuestro a nuestra mesilla. Y la podemos escalar en Z. Escalamos en Z, G, Z. Podemos escalarla para hacerla más pequeña. Del tamaño que vosotros queráis. Vale. Otro modo de selección que hay. Aparte de seleccionar de uno en uno. O con, un... o con una caja. Está el modo de selección. Aquí tenéis el panel de selección box, si lo dejáis apretado os aparecen distintas maneras de selección. Con el círculo, por ejemplo, podríamos seleccionar el círculo directamente y luego volver a modo box. O si no, hay un atajo de teclado que es con la tecla W, con la tecla W vamos cambiando entre todos los modos de selección. Así que yo voy a elegir esos vértices, esas caras, y voy a extruir en Z hacia arriba para hacer lo típico, ahora voy a ponerle una bombilla y luego ya lo veréis vamos a seleccionar esto, duplicamos nuestro nuestro pomo y lo colocamos encima de nuestra de nuestra bombilla ¿vale? ¿vale? lo escalamos un poquito y esto va a hacer de bombilla, luego veréis que lo vamos a iluminar vamos a poner esto como si fuese con un material que fuese una bombilla ahora para hacer la lámpara pues vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho el... el cilindro escalamos este mismo con los vértices que tenía y cuando tengamos la posición bien venimos otra vez a rayos x modo edición podemos escalar la parte de aquí por ejemplo la parte de aquí y ya tenemos nuestra lámpara lo que sí que voy a hacer es eliminar las caras seleccionamos la cara de arriba y la cara de abajo le doy la X y eliminamos las caras. Ahora ya tenemos una lámpara que va a emitir luz por arriba y por abajo. Ok. Vale, quitamos el rayos X y ya tenemos nuestra escena modelada. Yo voy a poner una alfombra, a modo, algo a modo de alfombra. Vamos a poner un plano en modo de alfombra. Y básicamente ya tenemos nuestra escena hecha. Algo que podríamos hacer es ir nombrando todo lo que hemos ido haciendo. Vale por ejemplo esto es la lámpara pero aquí en nuestra parte de tal pf, hay demasiados planos, demasiados cubos eh, si le vamos a eh, cambiar el nombre por ejemplo le podríamos cambiar el nombre a esto seleccionar, buscar aquí, vale esta es la pantalla de la lámpara podríamos poner pantalla, lámpara perfecto aquí en el póster, pues buscamos el póster donde está aquí se lo he seleccionado ah bueno mira este se llama Clown mask porque tiene nombre pero esto sería el cactus cilinder 01 pues cactus vale otra cosa que se puede hacer es por ejemplo emparentar estos dos objetos podríamos coger seleccionar los dos damos a la tecla control p y podemos parentar objetos Vale, entonces ahora cada vez que movamos nuestra maceta se va a mover el cactus. Si movemos solo el cactus no, pero si movemos la maceta que es el objeto que manda, podríamos mover las dos cosas por si queremos posicionar o por si queremos escalar. Vale, así que vamos a ir con el shading. Eh, para ello lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de guardar la escena, ¿vale? Vamos a guardar, file, save. Si no hemos guardado como, ponerle un nombre a la escena y vamos a guardar. Y ahora vamos a ir al modo render. Para ir al modo render tenemos que configurar una serie de cosas. Por ejemplo, nos vamos a venir aquí, que es debajo de la segunda opción, aquí, podemos elegir el render engine, ¿vale? Que es Eevee, que sería esta pelotita, que sería este motor de render, con una iluminación más o menos buena y luego tenemos Cycles, vale, que es este, que este es mejor. Cycles tiene mejor visión, pero para Cycles necesitamos una tarjeta gráfica. Entonces yo voy a utilizar Cycles, así que me vengo a Cycles y que sepáis que eh, a la hora de renderizar y a la hora de hacer shaders y de renderizar en general el ordenador le puede costar trabajar más a uno que a otro, ¿vale? A mí ahora mismo se me lo ha puesto con la CPU, pero lo voy a cambiar a GPU. Entonces al cambiarlo a GPU, pues eh, mi ordenador funciona mejor no obstante os recomiendo guardar para que nos vaya mejor el viewport aquí tenemos sampling viewport tenemos en 1024 yo lo voy a poner en 200 cambia 200 y así va a calcular menos cantidad de información que si lo teníamos en 1024 luego para el render lo mismo para esta escena no vamos a necesitar tantos samples así que le voy a colocar en 300 le voy a dar a shift a y le vamos a dar luz y voy a hacer un área, este área de luz lo podemos modificar con la bombilla, aquí en la bombilla vamos a ampliar el valor de, de la, la potencia, vamos a ponerle 400 vatios de potencia por ejemplo y vamos a, a moverlo en Z, GZ, vale. ya tenemos aquí una luz y vamos a añadirle un poquito de tamaño. Vale, hacemos un área un poco más grande y ahora desde arriba, desde la vista Z, voy a duplicarlo y voy a mover otra aquí atrás para que haga un pelín de sombra. vale Algo así puede estar bien. Vale, ¿Veis estos puntitos que se generan? Estos puntitos se llaman ruido. Estos los podemos quitar en la escena, vale en el render view podemos darle a esta casilla que se llama The Noise. Una vez le hemos dado a The Noise, eh, como veis han desaparecido los puntitos, ¿vale? Esto, bueno, es un truquillo. Vale, y ahora vamos a darle color a nuestra escena. Eh, ahora esto ya es cada uno que ponga el color que quiera. Yo os voy a enseñar cómo se ponen un par de colores y ya vosotros hacéis lo que queráis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ponerle color a esta balda. En esta balda nos tenemos que ir a materiales, que es esta pelotita de aquí y vamos a añadir un nuevo material. Al añadir un nuevo material, eh, podemos seleccionar el Base Color. El Base Color eh, lo podemos seleccionar aquí, el color que queramos. ¿vale? Aquí eliges el color que quieras y luego si, por ejemplo, lo quieres dar un tono más oscuro con esta línea, le puedes dar un tono más oscuro o más claro os voy a enseñar cómo voy a texturizar la pared porque le quiero dar un color a las partes de arriba y otro color a la parte del medio vale seleccionamos la pared y venimos a otra vez a materiales añadimos un nuevo material y yo le voy a poner un tono algo así moradito puede estar bien vale rosita un poquito moradito a ver algo así me gusta vale ahora si quiero darle un color distinto a esta zona de aquí vamos a ir a modo edición con la tecla tab seleccionamos caras y con la tecla alt vamos a seleccionar en estas esquinas vale en una arista y se nos selecciona todo el loop, este loop le podemos dar un material nuevo para ello, venimos de nuevo a material, le damos a la, al botón más y aquí podemos seleccionar un nuevo material este material, de nuevo podemos elegir el color que queramos por ejemplo, yo le voy a dar un rosita más claro y para que se nos aplique el material tenemos que darle a asignar asignamos y volvemos a modo objeto y tenemos dos colores estos dos colores pues bueno funcionan mejor os voy a enseñar también cómo vamos a darle luz a nuestra lámpara seleccionamos la pelotita vale la pelotita que habíamos visto antes y para que tenga luz, con la pelota seleccionada vamos a venir a materiales, le damos a new y en lugar de darle a príncipe del BSDF podemos darle a emisión. Si le damos a emisión, eh, la propiedad del material cambia a emisión. Entonces aquí podemos cambiar el valor de la emisión, si os fijáis. Si os habéis fijado, la emisión ha cambiado, ¿vale? Ahora se ve la luz que sale de la lámpara. Así que bueno, vamos a, vamos a texturizar primero para que se pueda apreciar mejor. Vale, otra forma de elegir el color que queremos darle, en lugar de elegir la ruletita, podemos, podemos seleccionar este cuentagotas y elegir el color que queramos. Por ejemplo, si yo quiero venir y elegir un color de mi póster, pues se lo puedo dar a mi libro. vale Es otra manera que tenéis de elegir el color. Vale, y a las ventanitas estas, a los marcos, podríamos colocar un póster para que fueran marcos o bien eh, yo lo que voy a hacer es, es hacer como si fuese una ventana, así que le voy a poner un poco de emisión, algo así, de hecho le podemos, le podemos cambiar el color por un color anaranjado y bueno esto es todo esto es todo eh, ahora lo que podemos hacer es colocar una cámara para ello eh, vamos a volver a solid view porque no quiero que se me entrecorte la voz vale en solid view eh, vamos a añadir una cámara shift a eh, cámara añadimos una cámara eh, elegimos más o menos la vista donde queremos hacer el render yo creo que por aquí voy a ir y para colocar la cámara vamos a control alt 0 se nos viene la cámara automáticamente a nuestro lugar. Con la tecla G podemos mover. Luego vamos a volver a Render View. En las propiedades del render, ¿vale? En Output, Output Properties. Y vamos a poner una resolución cuadrada para Instagram. O bueno, si queréis que sea un, un video escritorio, pues de la resolución que queráis. Yo le voy a poner cuadrado. Vale, 1920, 1920. Vale, y ahora voy a ir a la cámara. Y en la cámara podemos cambiar el modo perspectiva por modo ortográfico y podemos añadir acercar o alejar eh, con el tamaño ¿vale? el tamaño de, del foco ¿Vale? con la tecla G podemos seguir moviendo nuestra cámara para que quede lo más centrado que nos guste en render view vamos a añadir un plano lo movemos abajo, escalamos, lo ponemos a la altura que deseemos. Y en Render View, en el render, en las propiedades del render, abajo del todo podemos ir a Color Management. Y en View Transformation le podemos dar a Look o Very High Contrast. Es decir, aquí podemos cambiar el contraste de los colores para que contraste más, para que contraste menos. Vale, en log por ejemplo, yo lo voy a dejar en en high contrast, le voy a dejar en high contrast y aquí podemos cambiar la exposición subirla, bajarla, para bueno pues para que se vea más o menos mejor nuestro render y ya pues los últimos retoques serían pues por ejemplo esto, escalarlo un poco para que se vea más, si veis que hay cosas que se han quedado desproporcionadas pues las podéis ajustar si la cama por ejemplo se os ha quedado pequeña pues la podéis seleccionar todo y la escaláis, y bueno esto es todo este es el tutorial sencillito que os quería traer, que os quería haber traído ayer, pero bueno tuve esos problemas de render así que bueno para ya hacer el render final simplemente seleccionamos el tipo de render que queremos hacer colocamos la cámara en nuestro lugar donde queramos si queremos al plano del fondo le podemos aplicar un color para que el suelo no sea blanco por ejemplo un color que cuadre un poco con la composición que hemos hecho y para hacer el render simplemente nos venimos a la parte superior render render image cuando ha terminado nuestro render damos a image save y los guardamos donde queramos guardamos nuestro render y ya podemos cerrar nuestra ventana de render este proyecto lo guardamos y ya tenemos esta escena para cuando queramos si quisiéramos lanzar más renders podemos colocar la cámara donde quisiéramos por ejemplo si quisiéramos hacer un render desde este plano podríamos también simplemente nos traemos la cámara con control al cero y ya movemos la cámara donde queramos o sea es, es muy sencillo ya cada uno que elija lo que quiera hacer pero bueno la idea de este tutorial es familiarizarse un poco con el programa y que veáis las opciones que tenemos esto es más que nada un ejercicio de modelado rápido y un ejercicio para posicionar la cámara y añadir un poquito de texturas muy simple para que os vayáis familiarizando con el programa y que lo tengáis en español porque sé que tutoriales como este hay muchos en inglés pero hay hay gente que tiene problemas con el inglés. He querido traerlo en español. Os dejaré una serie de listas de recomendaciones de tutoriales de este estilo en inglés. Que una vez sabiendo cómo he hecho ya esto, podéis seguir el otro en inglés. Aunque no sepáis inglés porque ya tenéis los fundamentos básicos, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues gracias por verlo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!